Hola, es un gusto poder saludarlos y platicarles un poco más del artículo que escribimos junto con el doctor José César Lenin Navarro Sánchez. El artículo se titula Factores determinantes de la reputación gubernamental, una ponderación a través del algoritmo ESA. De en este artículo ustedes van a encontrar desde qué es la reputación gubernamental, que es un intangible en el sector público, que mide el juicio que tienen los actores de interés hacia un gobierno, ¿Qué beneficios tiene económicos, sociales, políticos? Y lo más importante, ¿cómo podemos determinar la reputación de un gobierno? Hoy en día vemos que los gobiernos, no solo en México, sino en el mundo, son cada vez menos aprobados. ¿Pero por qué? A través de un análisis de literatura y la metodología de ponderación analítico-jerárquico o algoritmo de SATI, encontramos que son el desempeño gubernamental, el compromiso ético el liderazgo de las autoridades y la comunicación gubernamental, los cuatro factores que más determinan a la reputación gubernamental. Y de entre estos, uno de los que más impactan son la eficacia gubernamental, es decir, la prestación de servicios públicos y su quehacer. Pero otro muy importante es cómo lo comunican. Los invitamos a que puedan leer este artículo y ojalá que sea su agrado. Muchas gracias.